Hola, hola, buenas a todos, aquí somos mal un día más la taberna Y hoy volvemos a Total War Troya, el DLC de Mito, nuestra campaña Recuperamos el estado, bueno, más o menos que teníamos de la, de la región en el último capítulo Y ahora, vamos, nuestros planes son defendernos como sea posible Aquí con este pequeño ejército que vamos a ir haciendo crecer poco a poco, cada turno Vale, okay, ok, nos organizamos Vamos a construir esto primero Vale, perfecto Y así ya nos dejamos todo construido Y preparado Entonces, ahora Con Agamenón Vamos a asediar a Atenas A ver si lo podemos conseguir pronto Eso nos lo dejaremos más para adelante en el capítulo Ahora bien Aquí Este ejército, ¿qué tal? No sé si nos sale a cuenta Espérate Arenga de espanto Vale, vamos a disminuir la moral A ver qué tal Fracaso, bueno, se intentó Ok, paso 1 completado Ahora bien, paso 2 Aquí podemos Apoyar a Atenas Ritual de predicción, no Y aquí, arena de espanto Este sí que va a salir bien Perfecto, y subimos de nivel Ok, aquí la sacerdotisa que podemos meterle Al servicio de Ares Apolo, Poseidón Vale, vamos a meterle Ares que esto siempre está bien. Vale, por esa parte todo correcto. Ahora bien, siguiente. Tenemos aquí nuestro espía y nuestro otro ejército de avanzadilla que este ejército no estaba para nada mal. Creo que nos vamos a venir aquí a la zona norte y vamos a atacar a, a la bueno, a la civilización de minias. Vale puede tener repercusiones diplomáticas aquí no bueno, pues a lo mejor sin problemas es que el choque directo contra Glano me gusta prefiero a lo mejor ¿quién está en guerra contra minias? Eh, a ver, vamos a tirar de diplomacia y revisamos eso y ¿dónde está? misiones, no aquí, la diplomacia digo, no puede ser vale Minias, minias, minias, minias. ¿Dónde está? Qué iconos exacto. ¿Vale está en guerra él contra los Tesalios y contra Elis Uf, calla, calla. Aliados militares son Narica y tiene acuerdos y tiene acuerdos diplomáticos ya con, con otras gentes, ¿vale? Y la gente de Narica, ¿vale? Esta región, ¿cuál es? Narik, ¿estos están en guerra con quién? ¿Con los Tesalios, Atina y Elis? ¿Y, y qué hacemos aquí nosotros? Es, me parece muy buena pregunta. Porque alrededor de la región tampoco hay nadie... Nah, es que aquí estamos perdiendo el tiempo. Nah, vale, ok. Fuera. Dicho esto, vamos a movilizarnos hacia... Hacia los beocios, Vamos a saltarnos aquí. Vamos a darle mucho calor con el espía. Y ya está. A ver si podemos asaltar eso. Y quitárnoslo de medio. Lo más pronto posible. Ok. Ahora bien. Vamos a hacer este movimiento. Hombre, yo creo que con la composición que llevamos. No deberíamos pasarlo tampoco muy mal contra esta gente. No lo sé. Vale. Ok. No. Vamos a aguantar un turno. Vamos a ponernos a sacar... ¿Tienen mucha armadura? ¿No? Vale, pues vamos a, a, a reclutar honderos normales, que al fin y al cabo son baratos. Sí, sí, sí, sí. Tres y cuatro. Venga, me parece bien. Y ahora, aquí vamos a caer sobre Atenas y vamos a asediarlos con nuestro grifo. ¿Qué tal sale la cosa? ¡Uh! uh, uh, uh, uh. Uf, es que la guarnición aquí, esto que sean, escaramuzadores pesados, me duele muchísimo. Vale, en un turno agotan suministros. Vale, vale, maravilloso. Pues vamos a continuar asedio. Vamos a meter aquí dos arietes. Vamos a continuar el asedio. Y con eso, por lo menos, ahora depende si estos se giran o a ver qué quieren hacer. Vale, con eso tenemos a todo el mundo movilizado. O al menos a nuestra gente movilizada. Cerramos turno y vemos a ver qué ocurre. Vale, más o menos los... Uy, oh. no, la verdad es que esto no nos interesa verlo. A no lo pasar rapidito y ya está. París. Paris es el que nos puede poner en, en mayores problemas. Vale, trueque de salamina. Perfecto, me lo quedo, me gusta. Yo te doy... Uh, pero genero mucha piedra yo. 173. Por turno. Vale, o sea, me quedo con muy poca piedra, pero bueno. Uy, ellos están movilizando hacia Troya, ¿eh? Bueno, me he quedado yo aquí en nuestra región a la defensa. A ver si podemos contener. Ahora, ahora viene París. Acabadita acá y viene París. Esto sí que va a ser un problemón de cuidado. Ojo. A ver. Vale, nos asedian en Vamos a tratar de resistir con lo que se pueda. Vale, libramos batalla. Somos pocos, estamos muy maltrechos, pero ellos tienen un ejército de morralla, literalmente, no tiene otro nombre, todo esto es morrayita. el único que me puede poner en un aprieto es el propio héroe, pero fuera de eso deberíamos pasar por encima de ellos, bueno, no porque estamos muy tocados y son muchos, hablando en términos de números, pero bueno. Por lo que respecta a la calidad de las tropas, es un ejército de relleno, hecho rápido, con un presupuesto barato, que no consuma mucho, y para poder movilizarse y venir a atacar. Poco nos van a hacer. Si conseguimos aguantarlo, al menos hacer bastantes bajas, con un ejército decente que, que tengamos. Bueno, si Sarpedón no pierde... ¡Uy, Sarpedón! Hágame, no, no pierde muchas tropas Puede ser perfecto Vale mm, mm, mm, mm. Vale, pues vamos a ubicarnos a todos por aquí Aquí tienes Solo una de... Vale Bien, me gusta Vale, vosotros dos por aquí Vosotros aquí Y esto vamos a hacer que sea un grupo Luego vamos a poner aquí esta para cargar Las tres en un mismo grupo De larga distancia Y nuestro héroe aquí El primer al pie del cañón Vale Avanzamos Rapidito Vale Vale, vale, vale Eso es El grupo 3, en cuanto tenga Fuego Disparamos y ya está Vale, vamos a dividirnos ya, eso es, eso es, eso es, nuestro héroe aquí también Y los lanceros A ver si podemos entrar ahí Vale, vale, vale, una buena carga Epa, desactivamos el modo escaramuza y seguimos disparando Vamos, vamos, vamos Vale, venga Que está bien, que está bien, que está bien Venga, no puede ser Venga, ok Este, este grupo de lanceros ya nos lo hemos quitado de encima O ya nos lo deberíamos quitar de encima En breves Estas somos tres Unidades de proyectiles disparando ahí a muerte Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Venga, una buena carga, una buena carga aquí también. Una buena carga aquí también, chicos. Si, si esos huyen, pues que huyan. Tampoco vamos a entrometernos demasiado. Venga, vamos a cerrar a ver si con el apoyo de nuestro e. somos capaces de apoyar. Uh, y aquí se nos fue. Bueno, si no me quieres cargar, pues estupendo. Vale, vamos a mandar unos ceros para allá. Han hecho huida tus guerreros. Uf, pues no me revienta, no me masacra porque no quiere, porque está aquí purulando. Pero vamos, me pilla por la retaguardia y ya me, me ha acabado. No, no os podía hacer muchas bajas, pero bueno. Eh, no, no, entiendo que está haciendo. Es la ira, dejémosla. Vale, podemos. No, Buah, encima perdemos toda la ira. Tus guerreros se están reagrupando. Venga, vamos a entrar ahí al combate y ya está Aquí, nuestro traigo aquí también Venga, venga, venga, chico Nah, esto no hay mucho que hacer tampoco Es eso, las bajas que saquemos Hemos sacado y eso está bien y ya está Venga, continuamos el combate Vamos ahí Siguen huyendo despavoritos de Poco se puede hacer Venga, aquí colisiona, vamos Vale, perfecto eso El enemigo está capturando tu punto de victoria Vale, no nada nuevo tampoco Era algo que sabíamos Uy, venga vamos, vamos, vamos, vamos ya, lo que tampoco podemos hacer es Dejarnos ahí Y querer morirnos Ah, los honderos huyen Uf. Nada, que va, si es que no tenemos ni munición Nada, nada, esto se acabó nos Queda nuestro héroe ahí corriendo de un lado para otro Pero, nada, listo batalla. Bueno, sabíamos que iba a ser una derrota rotunda Así que tampoco nos calentamos Ah, bueno, pues hemos hecho bajas, eh Bueno, está bien, está bien Bien, han tenido 166 perdidas Me vale, me sirve. Hemos podido mellar un poquito su potencia. Dios. Vale, perfecto. Bueno, perfecto. Ok, nos han derrotado, ¿no? Pero... Vale, y se han quedado con el control de la isla. Fallo por mi parte. Uf, otro ejército de París. Atenas, es que Atenas tenemos que hacer que caiga ya. Yeah. Estos ejércitos que son 4 o 5 ejércitos así tontos me molestan demasiado. ¿Y los veocios me atacan aquí? ¿What? ¿Y por qué tienen ellos hacha y espada? No tengo ninguna. Zeus, que es el garrote, y proyectales de presentación con... De jabalina. What? ¿Por qué? Por el carro a lo mejor. Vale, pues nada, vamos a luchar contra los ocios. A ver qué proponen ellos. Uf, son cuellos de botella magníficos. Ahí podemos trabajar muy bien nosotros, teniendo en cuenta que tenemos menor número de cuerpo a cuerpo. La caballería con hostigar decentemente. ¿A sus honderos? Ya está hecho. Vale, vamos a hacer un grupo aquí. Uf, claro, no vemos dónde desplegan ellos. Vale, vamos a quedarnos aquí en este cuello de botella que más o menos está bien. Vale, luego vamos a coger... Eso es. Vamos a quitarle el modo escaramuza. Vale. Vale, con estos nos vamos a quedar... Vamos a cogernos con del grupo 5, vamos a meter a este en el 1 y aquí en el 4, perfecto, de hecho Vamos a movilizarnos, porque los colocamos así porque los que más movimiento voy a tener seguramente sean el 1 y el 2 Vale, estos los quiero aquí, vale, solo y íbamos a tener claro Y ahora los centauros los colocamos aquí tranquilamente, escondidos en esas hierbas Vale, y nos movilizamos ya ¿No cabe? Sí cabe, vale, perfecto Ok, además grupo 2 aquí Eso es, vale, perfecto ¿Te vas a esconder en el bosque? Capaz serás ¿Vas a venir hasta aquí? Vale, vamos a ir nosotros hacia este bosque De hecho, vamos a ir hacia acá Vamos a coger la colina y vamos a ir avanzando nosotros con este grupo de aquí, vale, grupo 3 aquí detrás, vale, grupo 3 aquí detrás, sí, sí, vale, eh, no podemos hacer que corramos más, no. Vale, miedo, opa. Miedo me da un poquito. Vale, grupo 4. Grupo 3. Vale, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. De hecho, vamos a colocar esta aquí para ir ya chocando. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, Vale, vamos a ir más despacito ya. Vale, muy Esto bien, muy bien, bien muy bien. Poder, muy bien. ¿no? Vale. Vale, grupo 2, aquí, vamos a salir de ahí ya Ahí Vale, vale, vale, vale, vale, está bien esto, está bien esto, está bien esto Vale, ok, cargamos ya aquí Vosotros aquí, vosotros aquí Vale, muy bien Vale, vale, vale, a muerte Y vosotros aquí Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Uf, Es que el carro es demasiado fuerte El carro es muy, muy fuerte Una de tus unidades se ha quedado sin munición Cuerpo a cuerpo, eso es, venga, reventamos el carro es demasiado fuerte. Pero muchísimo. Y no podemos hacer literalmente nada contra eso. Vale, ok. Nos hemos reventado los honderos. Es hora de esperar. Héroe contra héroe. A ver qué tal funciona esto. A ver si podemos apretar aquí un poquito. Vale, vamos a sacar esto de aquí. Vamos a ver si podemos... Chocar en esa dirección. Bueno, no tenemos ni poder de héroe, ni alistía, ni no tenemos nada los para los poder usar. Para natitud, vale, normal. Venga, una buena carga que suba la moral. No, se marchó. Se marchó, se marchó. poco hemos podía hacer, aunque a cuerpo a cuerpo... Los honderos, o sea, los honderos, los escaramuzadores, poquito. Es un poco lástima porque podríamos haberlo movilizado mejor Venga Volver aquí una buena carga A tiempo, a ver cómo podemos sacar eso mm, Es que que nuestro héroe no vuelva me parece... Pf. O sea, malísimo El carro tiene una potencia de destrucción brutal Oh venga venga venga están reagrupando. O sea me dan igual los honderos. Recupera un saludo algo. Venga vamos ahí. Es horroroso porque Cuidado, sufrimos un montón no, se, se, acabó, se, acabó, se acabó, se acabó, se acabó El carro nos ha pasado por encima Nos ha reventado Literal No, tenían que hacer nada más El carro nos ha pasado por encima, punto Ya está Pues nada, hemos casi perdido un ejército ahí en la zona norte Que se supone que iba a ser el que iba a conquistar La ciudad de los Beocios, Pero claro, al haber perdido nosotros esto Pues poco vamos a poder hacer Motivación menos dos. Hemos perdido tropas. Eh, pff, muy mal. Muy mal. Ojo, trueque único. Graia. Vale, me gusta. Te lo firmo. Es comida que a nosotros nos viene maravillosamente bien. Uh, vale, nos atacan. Vale. En las puertas de Atenas Ganar esta batalla implica... Uh, ¿por qué no? Ganar esta batalla implica conquistar Atenas oh, A ver, tiene que salir bien ¿Qué tenemos? Él va a tener muchos refuerzos Nosotros tenemos un muro infranqueable Escaramuzadores El grifo Una unidad de flanqueo Vale, bueno, podemos incluso partirlo Podemos hacer dos o tres muros Bien, bien, bien, bien. Ni, ni tan mal. Oh, oh, oh, oh. Vale, y todos sus... Todos sus... De estos vienen desde allí. Ok. Vale, pues vamos a luchar anchos. Oh, maravilloso. Vale. Aquí... Agamenón aquí en medio. Vamos a meter la unidad, entre comillas, de flanqueo. Vamos a hacer que flanquee, ¿no? O sea, es lo suyo. Vale, vamos, la escondemos aquí. Esto está bien. Vale, a esta gente la vamos a meter en el grupo 4. Vamos a meter a Agamenón aquí. A nuestro grifo aquí. A nuestra unidad de flanqueo por aquí. Y a esta gente en el grupo 5. Vale, el grupo 5 lo quiero aquí detrás. Eso es. Disperso, bien protegido... Perfecto A el primerito Luego Vale Maravilloso Vale El grifo aquí arriba Me gusta Vale Empezamos la batalla el está recibiendo refuerzos. Vale Avanzamos tranquilamente Grupo 5 grupo Aquí Vale Grupo 3 aquí... Grupo 2 aquí... Vamos a ir movilizando esto... Cama no tiene tampoco muchos... Muchas unidades... Que me puedan contestar el grifo... Al menos... Que tengan alcance aéreo... Ah bueno, pues sí que tiene... Sí que tiene 3 o 4 ahí... Que han llegado ahora con los refuerzos... Vale... Y otro... Es que los tres, Los tres héroes sí que me van a hacer a mí... Sufrir, eh... Confiamos en Agamenón, ¿no? pero fua. Cuidado, eh. Vale. Continuamos, continuamos, continuamos, continuamos Vale, quiero una carga Bastante frontal Y... Han detectado enemigos vale Ok, vosotros colapsad Vosotros dos colapsad aquí Vosotros aquí, vosotros aquí Continúa, continúa, continúa, Agamemnon Vale, grupo 2 aquí ya Vale, grupo 3 que cargue aquí por el costado. Vamos a quedarnos con esta por aquí, con esta por aquí. Vale, maravilloso. atacando a tu héroe. Eh, Las que sean pesadas. Vale, Agamenón. Vale, vale, vale, vale, vale. Uf, nos comen, eh. Aquí en la zona centro necesitamos un montón de apoyo si queremos que esto salga bien. Vale, Agamelo, ¿qué tal va? Vale, me vale Vamos a recuperar esta hacia aquí no es una bestia Pero una bestia Vale, muy buena carga esa Tus vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. No, no, no, aquí lo titubea nadie. Pero nadie, nadie, nadie, nadie. Venga, eso es. Nos reventamos a la gente. Venga, Agamenón, dale calor. Eso es. Vale, vosotros, si estos ya están acabados, volved aquí. Sembra del caos en esta zona. Vale, recuperamos unidades en la zona centro. y Bien, Agamenón. Vale, vale, vale, colapsamos. Eso es, eso es, eso es. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, ¿cómo va Agamenón? Vale, aumentamos daño. Eso es, bien rico allí. Vale. Vale, ok, nos interceptan, pues vale. Acudimos ahí. Vale, vamos a liberar esto aquí. Vamos a movernos hacia esa zona. Muy bien, muy bien. El grifo que acabe de reventar unidades. Vale, vamos, eso es. Vamos a movilizarnos. Perseguimos lo que haga falta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, a acudir Hay que ir ahí a romper a la gente No, no, aquí, cuerpo a cuerpo casi, eso es Oh, Aristía de Agamenón Perfecto, vale, activamos los pies de Hermes Que con esto vamos más rápido Uff, se nos ha quedado alguien aquí en retaguardia Vale, esto, recuperamos unidades Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ya huyen, ya huyen, ya huyen, ya huyen, ya huyen, ya huyen, ya huyen. ¿Dónde está el grifo? Aquí detrás, vale No, no, vamos a buscar a sus héroes, vamos a buscar a sus héroes eso sobre todo. Pero sobre todo. No se escapa ni el Tato aquí. Venga. A perseguir. A perseguir. Eh, carga de cara. Tú aquí. Maravillosamente. Tú aquí también. ¿Dónde está? Eso es. Eh... Uy, el grifo. Dime que te lo comes. Venga, por él. Vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. Oh, ¿ha caído? No, aún no, casi. Casi, casi. Vale, vamos a llevarnos el grifo para allá. a ya debería acabar con él. Acabo con él, perfecto. Vale, Hermes. Y corriendo. Uf, es que si nos podemos quitar dos héroes de encima, esto es fabuloso. Dale. Wow, perfecto Vale, pues continuamos, continuamos, continuamos, continuamos Esto lo hemos ganado, lo hemos ganado, lo hemos ganado, lo hemos ganado wow. Es que mejor imposible, mejor imposible Mira cómo va Camino. Bueno, mono, tiene unas ganas este hombre de pelea Venga, y el ataque cuerpo a cuerpo Reventamos al personal Aquí, a quien sea si que quede. No llevamos, ¿no? Allí, no. Acabamos con ellos. Vale, venga. Son buenos daños. Venga, aquí, acabamos. Ay, no, no puedo tirar. No tiene más velocidad, Gamenón. Nah, se acabó. ¿Qué queda? Aquí. Nah, pues esto lo cerramos ya Porque queda solo esta unidad corriendo Finalizamos batalla Listo, madre mía, hemos parado Tres ejércitos con Solo uno, y ahora nada En cuanto nos toque, entramos Pum, rompemos Atenas y nos la quedamos 180 pérdidas, eh 180 pérdidas y ellos casi Pasan las 600 Casi 700 Toma y dale, toma lo más importante de todo esto es que nos hemos llevado tres héroes con nosotros. O sea, eso me parece una barbaridad. Uno, dos y tres. Maravilloso. Un montón de alimento. 15% de unidades abastecidas me lo quedo. Para lo que me tienes que dar de tesoro, me quedo Atenas. Tal cual, ¿eh? Y ahora entro y la simulo y no la quedamos. Y esto es un bastión para defenderse. Oh, Aptera. No tiene aliados... Vale, me la quedo Apoyar guerra a bandoleado Dionisios, Feacios Vale, nos toca categoría de administración de 3 a 2 Es porque hemos perdido gente Uy, nos han herido un espía Ha vuelto a cambiar de 2 a 3 <risa> Profecía de condenación éxito Vale Corinto, Micenas Italia, facción destruida Anfimaco ha ganado Vale Estadísticas Bien, daño, daño de carga TC. Vale. Ahora, yo creo que este ataque ya sí que nos sale bastante más a nuestro favor. Ahora bien. ¿Dónde está? Aquí. Bueno. Oh, y aquí nos han matado el espía. Oh... ¿Un esparto que es exactamente? Uh, me llama mucho la atención, ¿eh? Me llama mucho, mucho la atención. No, es que no quiero perder cebas, me parece una región maravillosa. Vale, este es nuestro ejército. Vamos a ubicarnos por aquí. Pero. Si ponemos la actitud de marcha... Somos capaces de llegar hasta... Vale, sí, pues... Vamos a ir hasta Tebas. Y nos quedamos por lo menos ahí guarnecidos. Vamos a reclutar tropas. No, no podemos... Bueno, por lo menos estamos guarnecidos y a salvo. Eso está bien, paso uno. Ahora bien. Atacamos y asediamos a Atenas. Simulamos. perdemos... Dos unidades básicas, anime, caliento, resolución automática y un turno más no vamos a esperar, así que. Pa'lante. Y asedíamos a Atenas. Nah, batallón. Bueno, ya sabéis cómo soy, yo con las batallas que se divide. No me gustan nada, me parecen. Bueno, absurdas. Está demasiado descompensado y la muralla te da un, un... un... un... un... bufo. O sea.. La idea es que sea épico, ¿no? Pero no me resulta épico. Me parece frustrante. <ríe> Literalmente. Vale. Zeus Tiene renombre. Ataque cuerpo a cuerpo. Influencia. Maravilloso. Escudo de Eteoclo. Defensa cuerpo a cuerpo y motivación. Escudo de Perseo. Vale. Vale, vale. Subimos de nivel, además. Vale, maravilloso. ¿Qué le íbamos a poner a este señor? No me acuerdo. Set de sangre. Aumento de la rabia generada. Podemos ponerle un carro. Sacrificio de sangre. Aumenta la potencia de rabia cuando se activa. Proporciona rabia cuando se activa. Sacrificio de sangre. 15% de daño por el... Dios, esto es una locura. ¿Qué cuesta? 40 segundos. Afecta a los aliados al alcance. Coste de salud 700. Ah, bueno, es como que literalmente se abre la cabeza. <risa> Y, uff, vale. Ay, es, el es de los últimos niveles. Fua, es que esto puede ser... Mortal. Vale, vamos a ponernos... Antes de ponernos el de sangre, vamos a ponernos esta. Dominio de combate que reduce el tiempo de las habilidades. O sea, el tiempo de recarga de las habilidades, que me parece una pasada. Porque el set de habilidades que tenemos con Agamenón es brutal. Eh, ¿Qué cosas podemos. ¿Qué nos aporta el escudo de Agamenón? Eh, ¿Me lo muestras, por favor? Vale. Resistente al flanqueo, cuatro armadura. Morada las unidades dentro del área, coste de reclutamiento, infantería pesada. Vale, no, no tenemos muchas cosas más que añadirle a nuestro señor agamenón Así que. ¿Qué podemos reclutar? Poco. Poco o nada. Y Vale, vamos a meterle una deshacer... Bueno... No, vamos a aguantar, vamos a aguantar ¿Podemos reparar a Atenas? Ah, no, no tenemos ni que repararlo Esto está correcto, vale Me gusta, me gusta porque estamos ahí bien establecidos Ahora bien, vamos a cerrar el capítulo haciendo esto Perfecto, lo vamos a dejar aquí Empezaremos el capítulo siguiente con esta batalla Para defender nuestras tierras Vamos a echar, a ver si podemos echar a los dárdanos ya de una vez. Uh, ¿qué tienen el favor de Zeus con la de la diosa. Uh, vale. De la diosa era. Ok, bueno. Lo dicho, cerramos aquí el capítulo. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y recordad lo de siempre. Seguidnos en Twitter, a los dos, tanto a como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También seguidnos en Twitch, que abrimos de vez en cuando. Y por último, suscribiros a la taberna roca negra.